Bueno, vamos a ver ahora un proceso editorial en el ojs 3. Eh, es básicamente lo mismo que el 2. Eh, hay cosas en las que no voy a ahondar por cuestión de tiempo. Para que no se haga muy largo el video. Como yo dije, en, el, en la página de la OCA van a ver... Eh, eh, van a ir acá, información para editores, material didáctico. Y en el fondo están estos que son los pdf y acá están los videos en realidad no quiero repetir videos porque ya los subió andrés voto eh, andrés voto es el, el docente digamos de, de este curso que les dije ya en los otro video que entrando ahí en vimeo está básicamente todo o sea hay cosas que no no hay problema y no, va, no hace falta repetir así que por esa cuestión no sé no, no voy a repetir un concepto que ya está en la web eh, los recomiendo verlo pero bueno yo para ahondar en algunas diferencias el autor tiene los mismos cinco pasos que que siempre tenés que hacer eh, alguna diferencia con los cinco pasos es que cuando vos encargas el envío lo que sería el, el word eh, tenés para elegir múltiples opciones de tipo de, de artículo que envías Puede ser una imagen, un manuscrito, hay como... Por defecto hay ocho tipos de, de documentos que se pueden enviar. Ustedes... O sea, no tipo de documento, porque el soporte lo definen ustedes pero... y lo pueden cambiar. Si sí, ustedes nada más aceptan el Word, eh, bueno, en ese caso eh, tienen que modificarlo. Yo creo que les mostré en los otros tutoriales cómo cómo, cómo, dónde eliminar eso, dónde editarlo, eh, quédense con todo manuscrito manuscritos o pongan el nombre que quieran, texto, eh, en fin, vamos a, al proceso editorial, algunas diferencias que he notado, eh, y creo que del autor no hay nada más, ¿eh? Eh, cada envío que hacen, cada tipo de envío que hacen, sea el, el, el, el, el, el artículo o un dato primario tiene que poner todos los datos, los metadatos. ¿no? El, el, los metadatos que tiene al autor es muy fácil, es como lo del Quick Submit básicamente, y es casi igual que el, eh, el OJS2. Hay algunas cuestiones de traducción que están mal acá, por ejemplo, esto, Submission List, Asigne Editor, no, no, sea, no, no se va a leer así, como le dije, hay problemas de traducción en todo el... Ahora, ¿no? Ahora, después, en teoría, se tiene que, que ver bien. Bueno, algo que noté que van a, eh, van a tener alguna confusión, quizá, es que eh, por ahí el, el, el, el sistema, como tiene todo junto, es más fácil, pero por ahí es más difícil, porque se confunden cosas. Por ejemplo, en la sección envío, acá, si ustedes son autores y editores a la vez, es complicado entrar. Eh, yo todavía hay cosas que no he podido comprender. Por ejemplo, si yo me voy acá a, a, a, a, estoy con Agricientia eh, eh, estoy acá en envío que es lo que va a ver nada más el autor. Si ahí yo aprieto un nuevo envío ahí eh, puedo empezar en nuevo, los cinco pasos del autor. Son casi iguales. No voy a repetirlos porque no tienen sentido. Eh, pero se mezcla lo editor con el autor y es complicado. Sí, eh, yo he notado com eh, cuestiones complejas, digamos. ¿no? Eh, envío sin asignar, obviamente no lo va a ver el, el, el autor, eso lo ve el editor. Eh. Acá hay alertas que pueden trabajar. Está bueno, ahí yo cliqué y entré en un proceso editorial. De, esto es de agresiente, ¿no? Eh, no sé, voy a entrar en cualquiera. preto clic. Y ahí me deriva el proceso editorial. ¿sí? Envío, revisión, eh, editoriales, corrección. ¿sí? Producción es maquetación. Y bueno, nada. Eh, en envío, en lo que ve el, el editor, es, eh, son los participantes a la derecha. Acá, de, hasta el momento en esa fase. El, el, los, los documentos que envió el autor acá. En revisión... Eh, bueno, lo, lo que pasa es que acá estamos viendo, como le dije, es como la, la, la, una visión de, si no me equivoco, esta es la visión del autor. ¿sí? Eh, yo, cuando, cuando hacemos pruebas de este tipo, yo recomiendo no utilizar el rol de autor y editor al mismo tiempo, que se van a confundir. Entonces, tengan un, un usuario falso, se pueden hacer un usuario falso. Yo les voy a mostrar cómo hacer todo ahora, para que sea un poco más fácil. Porque me, me costó un poco encontrar la vuelta, pero al final la encontré. Vale, eh, encontré mi modo. Como que no, se, no supe encontrarlo y, y lo encontré de otra forma. Eh, ¿Vamos a entrar a una revista? si ¿Sí, cualquiera. Por ejemplo, apertura. Eh, en apertura yo voy a ir a usuarios. Porque tengo todos los roles, básicamente acá revista soy yo, editar usuario, voy a editar la, las cuestiones en los metadatos del usuario, y acá en los roles, sí, que se van a ver bien, no se van a ver este nombre, pero al final es, te dicen el nombre del rol, yo me voy a sacar autor, y voy a dejar nada más eh, lo que es manager, que es eh, gestor y editor, ¿sí? voy a poner aceptar, y eso es lo que yo quiero ver nada más, ¿sí? usuario editado, Bien. Perfecto. sin asignar. Buenísimo. Bien. Eh, ahí estaba probando una cuestión. Si sí, no, no. Eh, lo que voy a hacer es ir a usuarios y crear un usuario falso para mandar un artículo. ¿Mm? Para eso hago añadir usuario. Lleno los datos. Autor de prueba. Parece perfecto. Pongo cortar, pegar, eh... Nombre público preferido. Voy a poner autor prueba, contraseña aleatoria. No, voy a ponerle 1, 2, 3. Y 123, país, Argentina. Contacto, correo electrónico. Le pongo autor de prueba punto arroba aprender 3C. Bueno, ese es el que había usado en el otro curso. Eh, y pongo aceptar. A ver si me lo da. Lo deja. Autor prueba 1. Contraseña tiene que tener 6. Añadir los roles. Para autor prueba. el U. Y voy a buscar autor acá. Que es este. Autor. Va a aparecer autor. Ustedes no lo van a ver así. Acuérdense. Guardar. Y lo que voy a hacer, voy a mandar un artículo con este usuario. ¿sí? Autor acá. ¿sí? ¿Cómo entro como esta persona? Entro acá. Iniciar sesión como. En el OJS era igual. Yo puedo iniciar sesión como la persona. Recomiendo que prueben así un proceso editorial. No lo hagan con el mismo rol de autor y editor. No tengan el mismo rol de autor y de editor. Yo recomiendo eso porque se les va a liar un poco. Voy a empezar como iniciar sesión como la persona. Ok. Y esto es lo que ve el autor. Mi lista de archivos. Punto. ¿sí? Es lo que ve... Pongo un nuevo envío, soy un autor, quiero, tengo la intención de mandar a, un, a la revista. Voy a mandar un artículo a apertura, apertura, pero no se preocupen, los editores de apertura, que esto está en un JS de prueba. Eh, la lista de comprobación de envío, eh, que la tiene que leer el autor y cumplirla. Si no la cumple, puede ser rechazado tranquilamente el artículo. Estas son cuestiones formales, es igual que los js 2. continuar. Acá es donde cambia un poco, ¿sí? El tipo de componente del artículo que voy a mandar puede tener varios, como ven acá varios tipos, que pueden desactivar para que no confundir al, al, al autor, o mantenerlos, o dejar lo que quieran, o editarlos. ¿sí? Pongo texto del artículo, subir fichero, eh, manuscrito, ahí está, continuar. Docum, acá hay unos metadatos del archivo, no del artículo en sí, ¿no? Eh, qué es un tipo de artículo, cuánto pesa, si quiero cambiar el nombre no quiero cambiar el nombre. Pongo continuar. Perfecto. Puedo añadir otro acción. Completar. Guardar y continuar. Eh, los metad los datos. Eh, bien. Como no puedo usar bien el teclado, voy a copiar y pegar. Deme un momento. Por eso el prefijo va acá, ¿no? Llenen los y en los doble idiomas, acuérdense que se les habilita automáticamente acá. Igual que el título ¿eh? y el prefijo, todo se habilita. Siempre y cuando tengo habilitado en los idiomas. ¿no? Acá puedo añadir un colaborador. Un ¿eh? Lo voy a hacer rápido. Esto dije que no lo iba a hacer, pero mejor lo hago por las dudas. Finalizar envío. Es bastante simple. No es complicado para nada. Incluso que es más simple que el otro. ¿sí? Es más simple que el OJS2. ¿eh? Y le llega un mail. Eso es igual. Les llega Los mails ca son casi iguales. Son iguales, creo. le llega un mail al... al al autor dándole las gracias por haber enviado. cámbielo porque el léxico es patético. ¿Mm? Bien. Eh, voy a salir como, yo como autor y voy a entrar como editor. ¿Sí? ¿Cómo hago? A, a, acá arriba a la derecha apago la cámara un segundo acá arriba a la derecha cierro sesión como autor prueba y me vuelve como el, el, el, el rol que tenía, ¿no? Y ahí veo por acá tiene que estar eh, un lado. Envío sin asignar. Acá. Autor prueba. ¿eh? Bien. Acá veo el texto. Y... Y bueno. Eh, puedo descargarlo como editor. Y... Y ver si cumple con todas las cuestiones de de metadatos. Fíjense que los metadatos estén bien. Y. y nada, eso. Eh, después vemos bien eh, en otro video cómo es el proceso editorial completo, ¿sí? Voy a cortar acá. Eh, entonces, acá comienza el proceso editorial, ¿sí?